Esta temporada, la colección de Zara nos trae pantalones de seda de estilo tomboy, vestidos sofisticados de bordado inglés, blusas con cuello babero y shorts de tiro bajo conviven con alpargatas y vestidos con bolsillos para crear looks atemporales que desafían todos los códigos. Chaquetas cortas para llevar a un festival o a la oficina. Vestidos de encaje con sutiles transparencias para la ciudad o para la playa chalecos ligeros y minimalistas y abrigos desestructurados y sin botones que resultan ideales para completar cualquier look. Así que ya sabes, no pierdas detalle de las tendencias de Zara para este verano.